Vayamos aquí. Veo un blanco. Abriendo fuego. Cállate. Ir aquí! ¡Contacto! Lampando a la mente! la la Un atrás Saco de huesos, aquí delante. Cállate, saco de huesos. Condeo de filas. Se disparan. Recargando escudo. Artillería sobre el blanco. Disparando. Curando. 45. Se ha proclamado un ganador. Sois los campeones de Apex.